Hola, buenas tardes. Eh, quiero dar las gracias a todos los asistentes a este seminario, eh, webinar sobre autolesiones no suicidas en el ámbito educativo de la plataforma SOM de San Juan de Deu. Eh, quiero agradecer a todos los asistentes, que me consta que son muchos, eh, todos los que nos están viendo, y en especial a eh, muchísimos de Latinoamérica. Y... Bueno, el, sin más preámbulo, introduciré el tema y, posteriormente, introduciré a los ponentes. Eh, los ponentes de este webinar serán Ana Rigat, que es psicóloga y psicopedagoga de la Escuela PIA de Cataluña, y nos hablará sobre la educación emocional de los 3 a los 12 años. Después, introduciré a Joaquín Puntí, que es psicólogo clínico y es coordinador de la cartera de servicios de psicoterapia e infantojuvenil y del Hospital de Día de Adolescentes del Hospital Partaulí de Sabadell. Y después tendremos la participación de Mireia Hernández, que es una madre de una chica que se autolesiona.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 Eh, y por último, eh, Mirella nos hablará del punto de vista de una madre que se autolesiona, de una chica que se autolesiona. Sabemos, los que nos dedicamos a la clínica, que, que los padres sufren, eh, y, igual que los profesores, sufren y, se, y sienten también muchas emociones negativas cuando ven que su alumno o alumna o su hijo o hija se autolesiona. Y es por ello que... Eh, es necesario poderles transmitir eh, y orientar en, en relación al manejo de este problema. ¿De acuerdo? Eh, bueno, sin más preámbulo, doy paso a Ana Rigat eh, Sararols, eh, psicóloga y psicopedagoga de la Escuela PIA de Cataluña. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí porque las autolesiones son un problema de salud pública que resulta especialmente alarmante y preocupante cuando se dan niños y adolescentes. Tal y como comentaba Ana ahora mismo, ¿no? las autolesiones, las cortes, las quemaduras, etc. Con las autolesiones la finalidad no es acabar con la propia vida, sino que más bien es un intento de calmar o enmascarar el malestar emocional a través del dolor físico ¿no? o de comunicarlo. Uh, sea como sea, es fundamental sumar nuestros esfuerzos en la prevención. Es importante señalar que no hay una prevención específica solamente para evitar las conductas autolesivas, sino que la idea es poder implementar programas de prevención de salud mental en general. Hay varios estudios de Neil y Christiansen uh, que muestran que los centros educativos son uno de los mejores contextos en poderlos implementar. Evidentemente, se debería hacer de forma continuada y sistemática, ¿no? de, desde P3 hasta cuarto de ESO, hablando de la etapa de escolarización obligatorio. Por lo tanto, si estamos hablando de hacer esta prevención, es neces necesario identificar factores de riesgo y los factores de protección de salud mental. De forma muy breve, muy breve, podríamos especificar factores de riesgo de la familia y del sujeto. Por ejemplo, de la familia Podríamos hablar de un entorno familiar problemático, abuso de drogas, progenitores con trastornos mentales, embarazos no planificados, desempleo de larga duración, violencia familiar o situaciones de maltrato y abuso, estrés parental, estilo educativo con sobreprotección, con negligencia o con falta de comunicación, etc. ¿no? Factores de riesgo del sujeto podrían ser pues, factores estresantes, bullying, desórdenes alimenticios, trastornos mentales, baja autoestima, eh, disposición a consumo de drogas o otras adicciones, bajo rendimiento académico. Como factores de protección que comentábamos de la familia, podríamos pensar en disciplina no violenta, contactos sociales, buena articulación del eje parentalidad y con del sujeto en habilidades sociales, en buena capacidad de regulación emocional, buena autoestima, um, una relación no problemática con los iguales. Cuando tenemos ¿no? estos factores identificados, es fundamental en la escuela disminuir los de riesgo o vulnerabilidad e incrementar los de protección. Esto podría actuar en base a una verdadera prevención primaria versus la detección precoz, que también es muy importante, pero ya tenemos el problema. Ahora bien, me podéis preguntar, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo disminuimos los factores de riesgo o incrementamos los de protección? Aquí es clave la educación emocional. Por eso os quiero hablar uh, de la importancia de la educación emocional iniciada ya en la etapa infantil um, escolar como segundo escenario fundamental de la vida del niño después de la familia. Hablaré más de la etapa 3.12, en lugar de fragmentar infantil y primaria de forma rígida y arbitraria porque en gran medida es como para ser más respetuosos, ¿no? con el ritmo natural y evolutivo de, del niño o de la niña. Las emociones son omnipresentes en nuestro día a día. Estamos permanentemente expresando emociones con la mirada, con la voz, con los gestos. Y la gracia de los niños es que todavía no han aprendido a reprimirlas. Eso genera un escenario fantástico para poder ser sentidas y trabajadas, ponerles nombre, tener uh, conciencia emocional, asociarlas a situaciones, determinadas, ¿no? canalizarlas, darles las herramientas de regulación, percibir y entender las emociones de los otros, la empatía, ¿no? y progresivamente poder ir pasando de una expresión más física de las mismas a una más mentalizada, más elaborada y más verbalizada. Todo esto, también como comentaban al principio, evidentemente se tiene que dar con unos límites, con unas líneas rojas. Acompañar no implica que todo vale, por supuesto, Acompañar también implica trabajar la tolerancia a la frustración en momentos actualmente a la gran olvidada, debido a la actual hiperpaternidad, donde para querer a veces ahorrar a los niños cualquier tipo de sufrimiento, los acabamos haciendo frágiles y vulnerables a las adversidades. Existen múltiples, múltiples situaciones donde trabajar este acompañamiento emocional a nivel escolar y por lo tanto generar factores de protección. Algunas de esas situaciones claramente relevantes, pero que no siempre les damos la importancia que merecen, podrían ser en la escuela. ¿no? El trabajo del día a día, el trabajo en grupo, el trabajo individual, las horas de patio, las colonias, las excursiones. Aquí podemos ver cómo se gestionan las dificultades o los retos, la motivación por aprender, la atención si se pide ayuda, cómo se colabora con los demás, las habilidades sociales, las vinculaciones que se establecen. Estas observaciones que se pueden hacer en la escuela um, en un espacio tan natural para el niño como es la clase o el patio, son de gran valor. Es cierto también que en los primeros cursos escolares, al haber poca presión del currículum, se puede, se puede priorizar ¿no? claramente el vínculo, la presencia, el acompañamiento, uh, la confianza y todo el aspecto de desarrollo de hábitos, rutinas, relaciones, y emociones… Es como la etapa por excelencia donde empezar a trabajarlo y crear unos buenos fundamentos emocionales y relacionales. Pero tiene que haber continuidad importante y, por supuesto, lo ideal es hacerlo de forma coordinada y con la familia. Otra de las situaciones cotidianas en la escuela de las que nos referimos como factor de protección de salud mental sería cómo recibimos a la familia. Cada mañana es una magnífica oportunidad para tener un contacto estrecho y frecuente con ellas. Si la familia nos tiene confianza, podemos generar una visión compartida de su hijo y mucho más aproximada y comprensiva. Otro punto, fomentar espacios de reflexión grupal en la clase. El buen día de la mañana para hablar de cómo están, cómo se sienten, poder expresar ideas, opiniones, sentimientos de manera respetuosa e impulsando el diálogo. Reflexionar en relación a las dinámicas o a los conflictos ¿no? con los compañeros, etc. Dar tiempo y espacio para hablar de sentimientos, pensamientos y emociones también es darles valor. Otra situación uh, de protección uh, serían las tutorías individuales sistemáticas de acompañamiento a los alumnos. Generar este espacio fluido uh, de comunicación, proximidad y confianza individual que nos permite hablar de lo que va bien, de lo que preocupa. Que un niño o un adolescente tenga malestar Uh, um, no implica que esté enfermo. De hecho, puede significar justamente al contrario, que está conectado, que reflexiona, que tiene dudas, inseguridades, como todos. Uh, y si lo puede pensar y además lo puede compartir, seguro que el propio espacio es terapéutico en sí mismo. Vemos pues que para acompañar y ayudar no siempre es necesario ser un clínico. Otro punto que también os quería comentar de la escuela, uh, activar un trabajo más preventivo, por ejemplo, de situaciones de acoso tenemos el protocolo ¿no? de sospecha de bullying, se puede activar cuando haya una sospecha, pero mucho mejor anticiparnos a ella y poder aplicar, nosotros lo estamos haciendo ahora, ¿no? poder aplicar de forma sistemática sociogramas y hacer intervenciones grupales justamente para evitar o al menos disminuir la posibilidad de aparición de casos. Otro tema fundamental, trabajar en red y coordinadamente con los diferentes servicios de salud. Tenemos el programa Salud y Escuela, Coordinarnos con EAP, con CDIAP, CESMIG, CESMIG, CREDA, bueno, pediatría, servicios sociales, etcétera, ¿no? Y muchos otros para poder abordar un tema tan complejo de forma eficaz y rápida uh, en las situaciones de riesgo. Fomentar espacios para que los docentes puedan pensar juntos. Un tema que a veces cuesta en la escuela debido a, a la magnitud ¿no? y a, de, de, de, de tareas que tenemos. ¿no? Poder par, parar, compartir, reflexionar y acompañarse emocionalmente. Uh, las situaciones que nos impactan emocionalmente a todos, a menudo nos desbordan. Y cuando estamos desbordados no podemos pensar. Este acompañamiento entre nosotros, entendido como una a veces no, no como un gran mensaje, sino solamente como una presencia, un estar, un escuchar, un compartir, es fundamental para poder recuperar la capacidad de pensar. Vemos pues como el desarrollo ¿no? de la salud mental en la escuela es una cuestión de corresponsabilidad. Trabajar en equipo, entre profesionales, con la familia y el propio alumno, um, aporta estabilidad a los pequeños y a los grandes. Ahora bien, ante la falta de recursos que nos caracteriza en nuestro sector, para implementar eficazmente estas ideas es necesaria una buena dosis de ingenio, la creatividad que tanto valoramos a nuestros alumnos también la tenemos que desarrollar los profesionales. Nosotros, por, por ejemplo, estamos desarrollando, estamos poniendo en marcha un nuevo espacio de estenoterapia para paliar en cierta medida los pocos recursos asistenciales. En definitiva, los objetivos de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora son reforzar los fundamentos para una buena autoestima, para la autonomía y para unas buenas relaciones con los iguales y con los adultos. Pensamos que los puntos expuestos pueden ser herramientas para disminuir futuras conductas de riesgo y ejercer cierta prevención primaria a los posibles trastornos mentales. Sabemos que los sufrimientos y los malestares son inherentes a la vida, pero un buen acompañamiento, un buen trabajo de acompañamiento emocional eh, seguro que puede ayudar a encarar el malestar y que esto no se convierta en un trastorno. Desafortunadamente, uh, um, desafortunadamente, este acompañamiento y esta mirada más holística uh, a los niños no siempre es suficiente. A veces, todos lo sabemos, hay complejidades relacionales en las que no podemos llegar, pero en todo caso, las tareas propuestas nos permitirán percibir de forma más precoz las dificultades o la presencia reveladora del síntoma. ¿Sí? y, por lo tanto, poder articular los recursos especializados, externos y de forma continuada. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ay, eh, muy interesante. Bueno, eh, Voy a dar paso a Joaquín Puntí, que sobre todo realiza su práctica clínica. Eh, Joaquín Puntí eh, es psicólogo clínico, como decía antes, y eh, sobre todo realiza su práctica clínica en el Hospital de Día de Adolescentes del Hospital de Partaulí. Y eh, él ve a los adolescentes eh, cuando ya es un problema. Pero también asesora a profesores y está muy en contacto con el ámbito educativo y seguro que nos puede ofrecer eh, también su visión desde este punto de vista. Adelante, Joaquín. Pues muy buen, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la, la posibilidad de estar aquí, agradecer a Ana Sintas y al resto de la organización de, de Sontras en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 Nada, no me diciendo más, muchas gracias por su atención y nada, encantado en el debate, si, si esto nos permite, pues seguir avanzando. Eh, gracias Joaquín, seguro. Seguro que en el debate surgen más preguntas, tanto para Ana Rigat como para ti y para Mireia, que es la siguiente ponencia, ponente, que es, eh, como decíamos antes, es madre de una chica que se autolesiona y le queremos agradecer muchísimo porque... Es muy difícil eh, contar con testimonios, con personas eh, directas, afectadas por, en, en, cuando hablamos de problemas de este tipo o de alimentarios o de lo que sea. Nos cuesta mucho encontrar personas valientes que, que pasen un poco del estigma y, y den la cara. Así que muchísimas gracias, Mireia, y adelante cuando quieras. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por permitirme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 Sí. Muchísimas gracias. Gracias Entonces, a vosotros. Vez, yo no te hubiera dejado hablar mucho rato más, pero... Muchísimas gracias. Tenemos, tenemos el tiempo acotado eh, y bueno, seguro que ahora en el turno de preguntas habrá, habrá preguntas para ti. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, mientras vamos revisando las preguntas, que nos, nos, hay, hay varios comentarios, ¿eh? sobre todo, bueno, bastante... Eh, impactados de, de tu testimonio y, y agradecidos. Eh, bueno, eh, una pregunta que nos llega para Ana Rigat y es la siguiente. Eh, cuando ya ha aparecido esta conducta, ¿cómo podemos apoyar a los adolescentes para que mejoren su regulación emocional? Y nos pide, Mariona en este caso, nos pide estrategias concretas. Entiendo que la pregunta es para Ana, es cómo podemos ayudar en el ámbito educativo cuando ya ha aparecido. ¿Qué le dirías, Ana? ¿Qué le diría? A ver, yo, par... yo hablo por mi experiencia. ¿eh? Eh muchas veces uh, sabemos de la presencia de autolesiones por amigas digo amigas porque es cierto que creo que hay un porcentaje claramente superior o al menos nos hemos encontrado de niñas que, bueno, que con niños. Eh, ¿no? eh, muchas... de... uh, habitualmente uh, nos hemos enterado ¿no? de, de la presencia de estas autolesiones a través de, de compañeras o da igual o compañeros de los propios alumnos con lo cual uh, nos hemos encontrado que en momentos son personas que de alguna forma no habían dado otra sintomatología <coughs> muy evidente, el, el tener que hablar con ellos o el haber compartido un espacio. Habitualmente lo que hacemos, pues un poco en la línea también que comentaba Joaquín, pues es dar, dar espacio, o sea, poder dar un espacio para poder hablar, um, para, para podernos conocer, para poder tener intimidad para poder hablar de cómo va la vida, para poder intentar entender uh, ese síntoma que es la autolesión, uh, entender qué es lo que preocupa, qué es lo que genera el malestar, qué es lo que genera el sufrimiento, um, es lo que nos ayuda también a poder enfocar el, qué estrategias concretas uh, deberemos uh, continuar trabajando. Evidentemente también cuando hay una situación de esta magnitud, debemos informar a la familia, claro, yo como psicóloga de la escuela ¿eh? puedo hacer alguna vez alguna charla puntual con algún alumno pero actualmente por protocolo ¿eh? se pide el consentimiento ¿no? de, del servicio psicopedagógico a, la, a los padres cuando a veces hay una situación así como que se desborda de forma no, vos, fintual, Hago la atención, pero luego informo a la familia, intento también dar orientaciones, ¿no? un poco en la línea de lo, de lo que comentaba Mireia, ¿no? de decir, Ostras, que no llega ahora la pobre, la pobre alumna ¿no? y que se encuentre con unos padres como enfadados porque se han, ¿no? porque, porque se han encontrado en el primer momento del impacto, ¿no? de, pero ¿qué estás haciendo? ¿no? Que, que sea un acompañamiento, que sea un poder escuchar y que sea un poder dar espacio. Y a partir de aquí, pues, intentar dar un, un, un seguimiento a la alumna o al alumno para entender y para buscar el camino. Muy bien, gracias Ana. Sí, de hecho, las estrategias concretas, para poderlas decir, necesitamos conocer el caso concreto, ¿no? entender por qué lo hace, todos eh, estos elementos ¿no? que ofrecemos para poder dar estrategias concretas para ese caso. ¿no? Muchas veces eh, necesitamos primero saber eh, detalles concretos. ¿no? Gracias. Y una pregunta para Joaquín Puntí. Nos dice, Mireia nos dice que, eh, cuando detectamos una autolesión en un alumno, ¿cómo podemos saber si tiene o no intencionalidad suicida? Eh, si hay algún indicador que nos pueda ayudar para poder saber si, como, como decía Mireia, no va, va a dar o puede dar ese pasito más, ¿no? que decía la madre de Idoia que Ido ya ha dado, ¿no? Sí que es, sí que es cierto que es, es verdad que nosotros los psicólogos mismos, somos muy cautos porque pensamos que los casos se tienen que individualizar y tienes que conocer y tener un, un, un análisis del caso que evidentemente yo ahora voy a dar unas recomendaciones generales ¿eh? pero sí que os diría que, por ejemplo cuando las autolesiones uh, no son ocasionales, es decir, cuando tenemos pues alumnos ¿no? o hijos ¿no? o pacientes, que se nos van autolesionando de manera reiterada, eh, o sea que hacen distintos episodios, aquí claramente sí que se ha encontrado una relación con el realizar pues tentativas de suicidio. De entrada, sí que diría que con la idea un poco no de minimizar el problema, pero que la mayoría de adolescentes que hacen conducta autolesiva no persiguen un objetivo suicida. Esto muchas veces hay cosas que os pueden indicarlo, por ejemplo, que los cortes son muy superficiales, es decir, no, no es el corte propio del de chico o chica que intenta hacer una venosección, ¿no? Por tanto, muchas veces, y además son cortes que, por lo general, cuando son visibles, pues son en esta zona. Eh, también es verdad que muchas veces cuando hablamos con ellos, si tenemos un espacio donde hay la confianza suficiente, el chico muchas veces, o la chica mejor dicho, porque ya sabéis que esto pasa más en chicas, te reconoce que el objetivo es más calmar una emoción negativa, no es tanto el quitarme la vida. ¿eh? Sin embargo, digo que no me gusta minimizar porque es cierto que tenemos un grupo de pacientes que nos van haciendo una evolución pues tórpida, ¿no? Y, y aquí, pues yo cuando escuchaba a Mireia, es, es verdad que aquí yo pienso que lo básico es la intervención precoz en los primeros episodios autolesivos. Y lo que está claro es que si realmente desde, desde los entornos de salud mental no podemos dar una respuesta pues tan precoz, pues nos hemos de plantear un poco de hacer un abordaje más comunitario de estos casos. Porque yo creo que cuando uno tiene pues, 12 o 13 años y hace su primer episodio autolesivo, si aquí hacemos un buen análisis funcional del caso, Tendremos muchas opciones de darle estrategias ¿no? de, de regulación emocional. ¿no? mirar nosotros una cosa que hacemos con todos los chicos que, que se autolesionan es hacer un plan que llamamos de crisis. El plan de crisis es: en el momento en que a mí me aparece pues, la idea de cortarme, ¿qué puedo hacer yo para no ejecutar esta conducta? Y evidentemente los padres colaboran. Por ejemplo, ¿qué hacen los padres? Retiran objetos cortantes de uso habitual. Pero también ellos tienen que identificar muy bien que cuando aparece el pensamiento de cortarme, entre el pensar y el cortarme, estoy yo y que yo ahí puedo hacer cosas. Pero tienen que ser cosas que tengan un significado para ellos. A veces la actividad física intensa es una forma de vivir esa energía. A veces el poder contactar con alguien, no tanto para explicar cómo me siento, sino para... Necesito hacer algo. Y después habrá un momento en que quizá podrá hablar de aquello, ¿no? Eso se tiene que individualizar, pero el plan de crisis es muy importante. No podemos decirle al chico, no te cortes. Eso es como, no sé, decirle a la persona, yo qué sé, que tiene pues un cólico nefrítico, mira, no tienes el cólico, no, oye, si lo tienes, pues, ¿qué puedes hacer tú, no? Y aquí hay que, también hay que decirles, yo siempre les digo, que en la autolesión, si tú no quieres dejar de cortarte, no nos vayamos a engañar, no te vamos a poder ayudar, porque en el fondo tú siempre acabas decidiendo. Pero yo entiendo que si tú estás aquí es porque quieres dejar esto, ¿no? Y, y, y evidentemente, no me puedo extender, pero los padres son un punto fundamental que han sido también muy olvidados en este tema. Y creo que aquí tenemos que empezar a hacer intervenciones quizá grupales, con padres, dando estrategias muy concretas de, oye, ¿qué hago cuando mi hija se corta? O va al instituto cuando se ha cortado o se queda en casa. O cuando Mica me enseña los cortes, ¿cómo respondo? ¿Qué le digo? No? ¿Le curo yo las heridas o se las cura ella? ¿La llevo urgencias o no la llevo urgencias? ¿Le digo que ya basta o le digo, oye, hablamos? O quizá lo que le digo es, mira, oye, mmm, ostras, ¿qué te ha pasado? No? Mira, mmm, oye, esto, hablamos con el psicólogo, ¿qué hago? O sea, ¿no? hemos, de, hemos de hacer algo que sea muy práctico. Y, y bueno, si yo hiciera aquí un resumen, ¿qué diría? Pues que seguramente lo que nos está pasando también... Es que sigo pensando, ¿no? Que tenemos un enfoque en el tratamiento de las autolesiones que está aún muy influenciado por la psicología y la psiquiatría del adulto. Y hemos de cambiar esta visión. A los adolescentes, los estresores interpersonales son una fuente de malestar muy importante. Sea bullying o sea porque tengo un hijo o una hija que es LGTB y que en estos momentos esto pues está haciendo que está siendo victimizado, cuestionado y, y por tanto nos hace la conducta como una forma de manifestar el malestar y de enfrentar una situación que no sabe gestionar. Y esto es más educativo, yo mire que parece que me tiré piedras en el tejado, que no tanto de psicólogo clínico para enfermos mentales graves. Aunque habrá un punto de estos chicos que no los hemos de olvidar, que lamentablemente pueden acabar haciendo una evolución a un trastorno mental grave. Y por tanto, aquí vamos a hacer otras estrategias. ¿sí? Yo estoy haciendo aquí un, un retrato muy rápido y me, seguramente me dejo detalles entre medio. Gracias, Kim. De hecho, nos están llegando muchas preguntas y muchas son muy concretas, muy concretas. Piden, por ejemplo, una madre que su hija se ha autolesionado con, conjuntamente con su mejor amiga, llevan dos meses que no, que no van al colegio y pregunta, por ejemplo, pues qué hacen, ¿no? Eh, si el siguiente curso tienen que volver a ir juntas o las tienen que separar. O otra persona, por ejemplo, que explica, que, que dice, bueno... Eh, que eh, si se tienen que tapar para, se tienen que tapar las autolesiones en el ámbito académico, me comentan desde la organización que nos podemos alargar 10 minutos, o sea que podemos contestar, ¿no? Eh, que, eh, si qué que hacer, si se las tapan, si es para evitar el estigma o es para, o, o para evitar el contagio. Eh, realmente, tanto las familias como los docentes piden estrategias muy concretas. Y a, además de contestar a estas estrategias concretas o a esto, también me gustaría que, que um, preguntara a Ana y a Kim, eh, si no deberíamos volver a ese concepto antiguo de la escuela de padres, ¿no? porque lo que estamos viendo cuando, cuando oigo aquí me hablar de la, de la influencia del entorno, estamos viendo que eh, tanto profesores como padres eh, son una influencia muy importante, no solo son los que reciben este malestar, sino que muchas veces son una influencia importante. Yo recuerdo cuando era residente que conocía a una psicóloga que trabajaba con niños y no les veía la cara a los niños, trabajaba solo con los padres. Y, y a mí a mí me fascinaba esto, ¿no? Porque pensaba, ¿cómo puede trabajar en psicología infantil sin conocer la cara del niño? Y es porque trabajaba a través de los padres. Entonces, bueno, os dejo paso para que lo veáis. Bueno, sí, sí, han salido han, han salido muchos temas, Ana. Entonces, haciendo un poco, ¿no? Pues... Uh... De algún tema que has comentado y que y ya que había una pregunta, pues sí que me gustaría responder, ¿no? El tema de taparse las autolesiones, evidentemente, cuando esto se, se habla con los chicos, ¿no? O con las chicas, el mensaje no es, oye, te las tienes que tapar porque bueno, esto lo que vas a conseguir es que otros chicos se lo hagan, esto no sería para nada pues, apropiado, ¿no? Esto es algo que hemos visto, pero el mensaje es un poco que, por, por un lado, ¿no? Porque evidentemente... Yo, y esto está muy de acuerdo. Yo no quiero que a partir de ahora te vean como una chica que fotorecciona, ¿no? Yo quiero que en todo caso que sigan viendo como Nerea, pues la chica a la que se le da bien, yo que sé, pues eh, la danza contemporánea, ¿no? Entonces... Hemos de evitar que esto sea una fuente de, de, de identificación. Y dos, porque sí que es verdad que esto alguna vez pasa, que hay chicos que esto, pues oye, puede, por su utilidad les puede pues, crear un malestar, el de una herida, ¿no? Pero, pero sin más, sin, tampoco es algo que me haya encontrado adolescentes reacios. ¿eh? Yo que un adolescente en esto se deja llevar. No he encontrado adolescentes que digan, pues no me da la gana taparme, no, porque lo que no sé, ya no me he encontrado en esto. ¿no? Bueno, mmm, la última cosa, Ana, ahora, ahora, ahora no recuerdo qué nos decías. Igual igual, igual eh. Ana Regató. Sí, igual Ana Rigat puede contestar Exacto, eso mismo. ¿No? Y entonces ya, hay, ya, ya, ya, ya lo pillaré yo. De si van las niñas, que, las, las niñas que se autolesionan, si tienen que seguir yendo juntas o conviene separarlas. Claro, o sea, antes hablábamos, um, no sé, de las redes sociales, de cómo hay este efecto un poco expansivo de fenómenos ¿no? y también entiendo que de forma más concreta, a nivel de amigas, puede haber también este efecto imitativo. ¿no? Es como también está, pasa, está pasando un poco con los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? que a veces una chica tiene el trastorno y luego la amiga también, bueno, es como que de repente conoce, bueno, percibe y se da cuenta que hay, bueno, hay una posibilidad de, de actuaciones que a lo mejor no se había ni planteado que podía hacer. Con lo cual, así, a pronto, no sé, a lo mejor sí que diría ¿no? que es una relación um, como un poco tóxica en ese sentido, ¿no? si hay este efecto uh, de contaminación de la una hacia la otra, con lo cual a lo mejor se, podría, um, se podrían separar y bueno, a lo mejor intentar mantener la amistad si es que perdura ¿no? en un espacio más, más saludable. ¿no? Y ahora tenía en la cabeza, en lugar de esta pregunta, la de la escuela de padres, ¿no? que también. Eh me, había me la he inventado yo un poco, ¿eh? Ah, bueno, bueno, pues, sí, sí, es fundamental, fundamental. Entonces, yo colaboro en dos escuelas, Pías, y son bastante diferentes. Una es muy grande y la otra es muy pequeñita. Uh, con las dos y con las veintipico que hay en Cataluña coincidimos que, que es evidente que el papel de los padres, de la comunicación, de la relación entre escuela y familia es fundamental para todos, para las familias, para los alumnos y para los profesionales. También es cierto uh, uh, que hay unas limitaciones a veces. ¿no? Que En todo caso, es aquello de, de, de enfocar, importante y urgente. Y a veces nos cuesta ¿eh? um, enfocar lo urgente uh, con la escuela de padres. ¿no? Pero lo que quería decir es que en la escuela pequeñita donde colaboro es todo como mucho más fácil. Claro, los padres tienen acceso lo que comentábamos al principio, que tú vas habitualmente en infantil a dejar a los niños delante de la maestra, que cada día hay un contacto, que hablas con ella, que todo es más fluido. Uh, esto normalmente en una primaria uh, uh, ya, ya se, se corta, ¿no? por así decirlo, porque ya hay, hay, hay más distanciamiento, pero en las escuelas pequeñas los padres tienen acceso directo a, hasta, hasta sexto de primaria o hasta donde sea, ¿no? Y esto, facilita este contacto, esta relación, esta comunicación, esta confianza uh, para poder esto, tejer, tejer juntamente ¿no? las, las, las dificultades, poder desde escuela saber cuando hay confianza, si unos padres se separan, si se si ha muerto un familiar, si ha habido una situación pues, traumática, un cambio de vivienda, da igual, a veces tampoco tiene que, que ser un, un gran acontecimiento, pero son situaciones que pueden generar malestar, que pueden generar ansiedad, uh, sufrimiento al... A, al alumno esta información muchas veces no llega a la escuela pero no porque los padres no quieran hacerla llegar porque muchas veces desde la escuela no damos suficiente espacio con lo cual totalmente de acuerdo fundamental poder trabajar en esta línea uh -huh. Y encaja mucho, Ana, con lo que comentaba Mirella de la pandemia. ¿no? Porque Mirella nos comentaba que en su caso a, a, a, había, se había hecho todo lo que hemos comentado, que era incrementar los factores de protección y reducir los de riesgo. ¿no? Su hija ya iba a actividades extraescolares, hacía deporte, tenía un colegio que hacían su buenos días, ¿no? su reunión para explicar las emociones y aún así vino la pandemia, todo esto se desmontó, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y, y, y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y hablando uh -huh. de, de, de Mirella, una pregunta para Mirella que no te estaba, pensabas que iba a ser, ¿no? eh, nos pregunta Isabel Márquez, que es enfermera de salud mental, pregunta como sí. madre qué sí. necesidades, qué necesidades tenéis ¿qué os puede aportar eh, desde el ámbito de la enfermería? ¿Eh? Hemos centrado este webinar, es verdad que lo hemos centrado sí. en el ámbito escolar, pero también hay eh, enfermeras a veces en, en el ámbito escolar y también hay enfermeras que hacen la, el nexo de unión entre la salud mental y, y la escuela. ¿Qué os puede aportar eh, enfermería? Pues desde enfermería la aportación, simplemente ahora ya lo que estamos haciendo, hablar con esto, con tal naturalidad, para unos padres ya es mucho, en el, el caso de que se detectara desde el ámbito escolar, ¿no? que pudieran hablar con nosotros y explicarnos, o en el caso que, que yo lo detectara en casa, tener la otra persona al lado y explicarle, pues mira, Ido ya ha vuelto a autolesionarse, va a ir al colegio, eh, lo lleva tapado o no lo lleva tapado, simplemente un aviso, ¿no? porque una de las últimas una de las veces que se autolesionó era invierno, llevaba manga larga, y yo volví a recibir la notificación porque lo habían detectado otra vez unas compañeras de, de clase y como niñas que eran, no sabían cómo contactar conmigo lo hicieron a través de una entrenadora. Y eso se agradece. Que, que fluya la comunicación entre nosotros, creo que sería de, de mucha ayuda para las familias, porque a veces es verdad que tenemos tantos pensamientos, no sabes dónde buscar información. A veces nos podemos equivocar incluso donde las estamos buscando. Y que todo esto esté al alcance de las familias, para, bueno, para mí es muy importante poder consultar, saber que siempre hay una cara detrás o un teléfono donde poder llamar, la verdad es que se agradece mucho porque hay momentos que son bastante duros. Seguro que sí. Y una, una cuestión que también tiene que ver con esto de, de la información y ¿eh? de sí. la comunicación, y la podéis contestar cualquiera de vosotros. ¿eh? Nos pregunta Gemma Fons si el adolescente se autolesiona, entiendo que en el ámbito educativo, y no lo quiere decir, y él no lo admite, de hecho lo niega, ¿no? Y, ¿Y qué se, qué se tiene que hacer? Porque es verdad que muchas veces los profesores se enteran de que el alumno se autolesiona porque se lo dice otro amigo, otra amiga. ¿Qué hacer en este, en este contexto escolar? ¿no? Si, si él lo niega y en cambio su mejor amigo o su mejor amiga te dice que se está autolesionando. No sé que... tarde, Pero Joaquín, te dejo espacio como especialista, ¿eh? Pero no, personalmente, no, no, ¿eh? No estoy en los institutos, no te creas, Ana, en esto seguramente... Okay, no te, qué, te te te opino que no. hay que, A bien. ver, claro, eh, aquí tenemos, tenemos una situación que es, no es lo mismo que yo tenga el conocimiento directo de que un adolescente se autolesiona y él me dice que no quiere que se informe a la familia, donde yo aquí abiertamente creo que lo correcto es decir que esto es una conducta de riesgo. Y que evidentemente ante esto, pues yo tengo que informar, porque esto pues, te pone en riesgo. Otra cosa es el cómo informo. Yo también puedo decirle que es lo que te preocupa de que yo informe. Porque a veces quizá también vamos a hablar con la adolescente, a ti que te preocupa de que yo informe. La reacción de tus padres, que es lo que te preocupa, ¿no? Porque a veces esto se puede buscar un entorno que sea más facilitador, que es, hablamos aquí, tus padres, tú y yo, ¿no? O sea, el, el, el otro presente. Claro, yo creo que esta situación es más fácil. Claro, cuando llega por terceros que un joven sea ha autolesionado, ¿no? Um, claro, esto aquí es más complicado, porque evidentemente... Hombre, también es cierto que si, si es de formación me llega, pues claro, la, mi pregunta será, oye, con, con el joven, ¿no? Que con el con el adolescente que dice que yo tengo un misma que es otro pues oye, tú le has propuesto a él alguna cosa o tú le has propuesto ayuda o el que ha aceptado o incluso si has planteado tú hablarlo con sus padres. No es para pasarle la pelota, pero lo que está claro es que a mí aquí me interesa explicarle a este chico que la amistad no es la confidencialidad en conductas de riesgo. Y, y quizás será más fácil que este chico, en todo caso, lo pueda informar a sus padres que no, que lo haga yo. No, no, es, por, no es por ser expulsivo. Evidentemente, hombre, si, si yo, ahora, yo ahora pienso lo siguiente. Si a mí un adolescente viene y me dice, oye, que mi amigo ha hecho una sobreingesta medicamentosa, se acaba de tomar no sé cuántas pastillas. Yo como docente, si hablo con este chico y veo que no hay una respuesta clara, pues evidentemente qué haré ante la duda, me movilizaré, ¿no? Pero creo que es barajar muy bien, hemos de vigilar también de, de, no, de no pasarnos de frenada, o sea, de pasarnos de largo, mejor dicho, ¿no? Pero yo creo que se tiene que poner muy bien en contexto, ¿no? De todas maneras, no es para retomar una pregunta, ¿eh? Pero cuando Ana respondía un poco, ¿qué hacemos con estos casos en que tenemos dos chicas que se autolesionan y son amigas? Yo esta pregunta me la había hecho y un día la respuesta me la dio una madre. Y pensé que era una respuesta muy sensata. Me dijo, mira, yo tengo... Bueno, eran dos amigas, muy amigas, muy amigas. Y se cortaban las dos. Y entonces la madre un día... La... Pues la cogió a las dos y le dijo, mira, yo no tengo ningún inconveniente en que, en que salgáis, ¿no? Y en que quedéis, ¿no? Y en que tengáis... Oye, o sea, que seis bueno, las amigas del alma. Pero si yo, como madre, veo que el hecho de quedar juntas hace, y diciéndose a su hija, ¿no? Que tú mantienes esta conducta, entenderé que esta relación no te beneficia. Y por tanto, pues yo aquí ejecutaré y la finalizaré. Que vosotras quedáis, que no os cortáis. Mirad a la hija, ¿eh? Se ve que le dijo que tú quedas? ¿Tú no te cortas? Yo diré, bueno, pues bien, hoy es tu decisión y yo ahí no me meteré, ¿no? Pienso que a veces también va por ahí, porque en el fondo el problema actualmente es que si yo tengo una amiga que se corta, pero me separan de ella, si yo quiero seguir teniendo un círculo social con gente que se corta, la encontraré. Entonces, esto es lo que nos hace un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, seguro que nos podéis plantear situaciones para las que una respuesta clara no, no la tendremos, ¿no? Pero no hay que tener miedo a hablar de las autolesiones ni a comunicarlas. Yo creo que aquí lo importante es cómo lo comunicamos. Y cuando al adolescente le cuesta comunicarlas, pues sí que es verdad que hay que preguntarle el por qué. ¿no? Y quizá aquí también nos saldrá un poco, a veces, el trasfondo que hay detrás de esas autolesiones. Y sí que es cierto, también, pensaba que hay una ambivalencia, no porque, por un lado, en relación a la pregunta que, que hacía Sana, ¿eh? de, a, el adolescente que se autolesiona, pero no quiere que lo digan, ¿no? pero se está autolesionando. Y es una conducta claramente visible. Es evidente que hay esta ambivalencia ¿no? entre, entre el sos y la ayuda ¿no? y el hey, sí. estoy ahí y estoy sufriendo y el no quiero ser ayudado o tengo miedo sí. o no sé muy bien qué me pasa. Con lo cual, también en la línea sí, sí. que comentaba Joaquín, ¿no? De, de hecho, alguna vez, Ana, yo, yo tengo la impresión que cuando lo comunican al amigo, saben perfectamente que el amigo lo comunicará a un adulto. Con lo cual a veces tienes la impresión que lo que están haciendo es, bueno, una forma de pedir ayuda como en. ¿no? Porque muchas veces digo, oye, ¿y tú qué esperas hacer a tu amigo? No, nada. Digo, hombre, los amigos, por lo general, cuando algo te preocupa de un amigo, haces algo, ¿no? Pero bueno, que, que es verdad que hemos de saberle dar un, un mensaje donde nadie quede en una situación crítica. O sea, yo pienso que el decirle al adolescente, me da igual lo que tú me digas, oye, eh. Quizá también hay que hablarlo con él, y según la respuesta que tengamos, nos movilizaremos, ¿no? Pero que creo que no nos hemos de movilizar tampoco pasándonos de listos, que a veces puede haber un poco el riesgo de que acabemos nosotros fomentando un poco ciertas conductas, ¿no? O dar una atención excesiva a, a partir de ese día, cada día te voy a ver en tutoría. Bueno, quizá hemos de vernos en tutoría, pero no solo para hablar de la autolesión, sino para hablar también de cómo planificamos el curso para que tengas éxito escolar. ¿eh? Yo, yo, este tema no ha salido, pero a mí lo que me preocupa es cuando estos chicos entran, por ejemplo, en hospitales de día, etcétera, no, Y a veces acaban. Perdiendo lo único que les une un poco a la normalidad, que es la escolaridad, las actividades, ¿no? Un poco propias de los jóvenes. Yo creo que que también hacer una combinación. Tratamiento sí, pero no perdamos de vista engancharte con, con, con la realidad ¿eh? que está afuera. Muy bien, muy interesante. Muchas, no, no podemos, nos, nos siguen llegando preguntas y no podemos eh, seguir contestando a todas, pero me comentan. Eh, los organizadores técnicos que, que van a quedar en la, en la página web, van a quedar las, las preguntas y que, además, en, se puede consultar el, el mini site específico de autolesiones que, que dará la información. y este, bueno, eh, a, a mí también se me ocurren muchas sí. preguntas ¿eh? yo seguiría por el tema del género creo que no lo hemos tratado y da como para hacer otro webinar ¿no? Uh -huh. si las chicas se autolesionan más o es que estamos eh, despreciando o no teniendo en cuenta o no valorando bien la autolesión en el chico, que a lo mejor es otro tipo de autolesión y la estamos dejando de lado o que las chicas piden más ayuda o que las chicas están sufriendo más y han sufrido más ¿no? por el, por el momento cultural, histórico que está viviendo bueno lo que sea no hay muchas cosas no en cuanto al género y hay muchas cosas también en cuanto a la prevención eh, y la bueno la regulación emocional etcétera eh, bueno Parece que tendremos que hacer otro webinar algún día. Muchísimas gracias a todos los, eh, los, eh, los que hemos tenido conectados y haciendo preguntas y participando en el chat, a todos los que han participado y muchísimas gracias a vosotros y en especial a Mirella que tiene un valor especial. y Muchísimas gracias. Y deseo que, que, que Idoya se mejore, que realmente las estrategias y los recursos, todos, los limitados, porque son limitados, eh, pueda sacar provecho de estos recursos y que... Y que bueno. Ahí estamos, progresando adecuadamente. Gracias. Pues deseo que mejore y muchísimas, muchísimas gracias, gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.